Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy, eh, eh ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Eh, justo va pasando un auto y ese es como tema siempre Muchos de ustedes me han preguntado por inbox en mi Instagram, que si no me siguen me pueden ir a seguir aquí en mi Instagram, lo voy a dejar por acá Me han preguntado así como, oye, ¿qué onda? ¿cuál es la diferencia entre un pesta? entre un monster el año pasado yo fui a un monster en esta misma fecha pero en esta fecha se supone que se hace un festa ¿Qué es un festa? ¿Qué es un monster? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? También quiero hacer referencia a esta noticia que eh, dio vuelta en Twitter que fue que las Armies todo alrededor del mundo hicieron una gran nacional a la campaña Black Lives Matter eh, realmente eso llegó hasta acá, hasta Corea hasta las noticias, todos los noticieros hablando de este tema y fue como, loco ¿Qué gesto más bonito de todas las armies a nivel de todo el mundo de poder haber hecho una donación a esta campaña que realmente es demasiado importante para llegar a tomar conciencia y realmente empezar a poner estos tópicos sociales encima de la mesa que son tan importantes y que realmente merecen la atención de todo el mundo. Así que muy bien, felicitaciones a todas las personas alrededor del mundo porque realmente habla muy, muy bien del fandom. Ya, para comenzar con este video vamos brevemente a explicar qué es un festa. Un festa es básicamente un evento online que se hace durante las primeras dos semanas del de mes donde BTS está de aniversario. Como ustedes muy bien sabrán, la fecha debut oficial de BTS es el 13 de junio del 2013. Nosotros año a año podemos ver que eh, BTS genera contenido durante estas eh, primeras dos semanas. En el fondo, ustedes también pueden estar Ustedes también se pueden estar dando cuenta esta semana que cada día están subiendo alguna cosa nueva Por ejemplo vimos el Airplane parte 2 versión Summer eh, Que fue grabado en 2019 si no me equivoco, bueno no recuerdo el año exacto Pero son como materiales muy inéditos, también vimos algunos Blunts Practice, De eventos súper importantes como los mamas, etcétera, etcétera También tuvimos la oportunidad de ver los Family Trail Photo Que son como especiales De conceptos donde ellos Se disfrazan o caracterizan Algún tipo de concepto en particular Y ellos básicamente lo que hacen Es tomarse esa foto, hacerlo de una manera Muy divertida y compartirlo también Con todos nosotros, esos son como pequeños regalos Que ellos hacen hacia nosotros Entonces también eso es muy genial de poder ver Durante todo este mes, que es como el mes De ARMY, entonces es como, oye Demasiado genial, también pudimos Hace unos días atrás, tener la posibilidad de escuchar el maravilloso tema Still With You de Jungkook que realmente es una canción que oh my god es hermosa es muy muy muy linda también dentro de esta semana podemos encontrar publicaciones que se llaman como los Profile Photo donde ellos hacen algunos dibujos de sí mismos salen algunas fotos de sí mismos y como que responden alguna de las preguntas, esto es muy parecido también a lo que pasa cuando uno recibe la membresía de BTS eh, viene como mucha información de ellos le hacen preguntas y ellos la escriben a mano entonces también es muy lindo tener como ese material Y lo más importante también que es de forma gratuita Así que es como demasiado genial como puede recibir todo este tipo de material Así que se agradece mucho Ahora vamos a hablar del master El master, ahora sí nos vamos así como al otro lado El master es un fan meeting Como le he dicho siempre es un fan meeting Plus concierto donde eh, ellos ah, en un recinto En un venue ellos hacen un concierto, pero además hacen muchos juegos e interacción con los fans Entonces, por eso se llama Fan Meeting Esa es la diferencia, quizá muchos de ustedes no sepan la diferencia entre un concierto y un Fan Meeting Pero el Fan Meeting ellos hablan mucho más y hay mucho más contenido relacionado a los fans Entonces también es súper entretenido ir a los Fan Meeting porque te vaya a reír Es como que, imagínense ustedes que es como un programa de BTS donde ellos están en vivo haciendo como locuras y juegos Y están respondiendo preguntas, entonces como que de eso se trata un poco el Master eh, el Master se ha hecho durante todos los años hasta ahora. El primer máster fue hecho el 24 de marzo del 2014 y esto fue en un Olympic Hall. La cantidad de gente que fue a este máster fue alrededor de 3.000 personas. Quiero que este número lo guarden ustedes: esto de 3.000 personas que fue al primer eh, máster de BTS, porque luego vamos a ver cómo la historia va cambiando. El segundo máster iba a ser planificado para realizarse el día 13 de junio del 2014 no, 2015 pero debido a que eh, durante esa época el virus MERS anduvo también haciendo eh, sus problemas durante, en toda parte del mundo Corea tomó la, las medidas y los reguardos y se atrasó y por eso es que finalmente se hizo el día 24 de enero del 2016 El tercer máster que fue el primer máster que yo fui en mi vida se hizo el día 12 y 13 de noviembre del 2016 y este máster fíjense, que fue hecho en el Gochok Skyro que también como ustedes han visto en algunos de los videos que les he mostrado es uno de los estadios como techados más grandes de Seúl y en total eh, entre los dos días albergó a más de 38.000 personas Entonces ustedes recuerda que les dije que hiciera la comparación con el primero que fueron 3.000 personas Y ahora ya estamos hablando de 38.000 personas Como loco aquí está pasando algo El cuarto master se hace el 13 y el 14 de enero del 2018 Y también se hace en el Gochex Skyrim pero esta vez asisten 40.000 personas ¿Por qué le estoy dando todos estos números? Porque ahora cuando les explique lo del quinto master que fue justamente al concierto que yo fui el año pasado en este mismo en esta misma fecha todo cambió porque el máster pasó a ser un evento muy masivo el quinto máster de 2010 fue hecho el año pasado eso fue hecho el día 15 y 16 de junio también cercana a la fecha de aniversario por eso estábamos todos así como muy confundidos este master eh, fue hecho tanto en Busan como en Seúl. Fueron cuatro fechas en Corea. Entonces ya estamos hablando de que un fan meeting, que se supone que algo mucho más chiquitito, mucho más como confidencial, pasó a ser algo mucho más grande. Y esto obviamente también se entiende porque todos quieren eh, vivir esa experiencia. Entonces también obviamente. ¿Por qué no hacer? Este concierto pasó a ser eh, mi segundo concierto favorito de la vida de BFS. Los fan meetings generalmente no hacen tantas canciones, etcétera, etcétera. Pero el solo hecho de hacer Pete Pepper, o Osip, E, Dungle Breaker, Dimple es como loco. Realmente no. Me encanta. O sea, loco. Veo fancams de ese master como todo el día porque es como: eh, hola loco. Eh... Me explicas Por eso finalmente se causa mucha confusión Porque el año pasado eh, coincidió de que el máster fue hecho en el mismo mes O dos días, tres días después de que se celebraba el aniversario Entonces mucha gente como que teorizaba y decía Ok, van a sacar los festas no van a ser más eh, masters, etcétera, etcétera. ¿Por qué le explico? Porque hace años atrás, cuando era el mismo día del aniversario de BTS, el, ese mismo día 13, se hacía un evento por vila. Se hacía un evento que se transmitía, obviamente, alrededor de todo el mundo. Ellos hacían como un pequeño evento como con 300, 400 personas, muy muy pequeño y en este evento ellos eh, hacían algunas canciones especiales y también era un concepto de fan meeting entonces el año pasado cuando salió el master y no se hizo este pequeño evento online cuando me refiero a que no se hizo el concierto online me refiero al mini concierto que estábamos acostumbrados a ver que se hacía cada año en la aplicación de Live pero eh, obviamente el año pasado, el 2019, también ellos subieron igual manera un programa de casi una hora donde nos contaron muchas de sus experiencias, y estoy seguro también que este año también nos van a sorprender y nos van a dar material demasiado bueno, así que... Realmente estoy así como muy expectante de este último día, el día 13 del calendario que nos han entregado Así que eh, veámoslo mucho y comentémoslo porque estoy seguro de que eh, nos vamos a reír mucho Y que va a ser eh, un cumpleaños demasiado genial como que mucha gente le causó confusión de que qué es lo que iba a pasar o qué no iba a pasar. La verdad, yo tampoco sé mucho lo que vaya o no vaya a pasar. Pero de lo que sí es claro que hay un bang bang con The Live este 14 de junio es que ustedes pueden comprar sus entradas a través del Weaver's Shop. Y si usted no sabe cómo usar la Weaver's Shop. Espere el video de dos días más porque le voy a enseñar cómo utilizar la aplicación del Webershop Shop para que ustedes también tengan la oportunidad de tener descuentos y todo ese tipo de cosas porque tiene muchos secretos que la gente generalmente no sabe si les voy a enseñar todo Pero volviendo al tema, es un poco de la confusión que se genera a veces con este tema de que es un master, es un festa, etcétera, etcétera. Le quise explicar un poco la diferencia como para que ustedes también la puedan entender Yo tampoco es que sea como, hoy oh, un super experto en los conciertos El festa ya, ya les dije es un... Un tema mucho más online el máster es un fan meeting que se puede hacer en cualquier momento del año y que también acuérdense que tiene el concepto de celebrar la membresía que se saca durante un año como el regalo como el evento de inauguración u, o de cierre de um, tal membresía etcétera etcétera entonces también eso es muy importante que lo tengan en consideración. Voy a dejar hasta acá este video, les quiero agradecer mucho por haberlo visto. Les quiero recordar de que si quieren acceder a contenido exclusivo en mi canal, pueden ir al botón de acá abajo donde dice unirse y mensualmente puede recibir algún tipo de contenido. También he hecho eh, likes solamente con los miembros del canal. Así que también podría unirse, si es que puede, si es que no, está bien también, no pasa nada. Eh, ¿Qué más? Recuerde suscribirse en el botoncito rojo, darle un me gusta y comentar acá abajo si usted está o no preparado para este aniversario, que las cosas que está planeando hacer. Recuerden que obviamente estamos en un periodo donde... Eh, no podemos tener interacción mucho con amigos Pero recuerden que siempre se puede estar en la casa Siempre se puede, no sé, preparar algo rico para comer Puede poner algunos videos, Puede hacer una torta casera No sé, algún tipo de cosa Como para que usted lo pueda eh, pasar bien Y esté eh, como bien ese día Y poder como disfrutarlo también eh, recuerden también de que el mejor regalo que le podemos dar, quizás, en este momento a Vitile si es que quiere darle algún regalo, obviamente, siempre es importante pero yo creo que lo que ellos más esperan de nosotros es que siempre estemos como al lado de ello y que eh, estemos así como streaming todo el día así que ya saben, stream todo el día y que se rompan muchos récords más así que eso espero que estén muy muy bien eh, aquí eh, Mr. Namjoon eh, les dice adiós Mr. Jungkook les dice adiós después les voy a grabar un video más detalle de todas las cosas que tengo y les voy a hacer un room tour ni eh, <risa> yo me creo que esté grabando en un lugar nuevo es tan raro esto pero es como que es lo que me tocó vivir así que eso Espero que estén bien y se cuiden mucho. Nos vemos. Bye, bye.